La vida gira y nosotros giramos con ella, pero la vida a veces puede darse la vuelta completamente en un segundo.